Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en una nueva versión de nuestros Diálogos Permanentes, Humanidades, Universidad, Contemporaneidad, un programa organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ya vamos en, la sexta, en el sexto episodio, hemos tenido invitadas e invitados de lujo, y hoy día evidentemente no es la excepción, tenemos un invitado de lujo, ¿cierto? Eh, Allen de la Cordillera, Fabián Ludueña, filósofo. Fabián eh, um, Ludueña Romandini es filósofo, doctor y magíster por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en Francia. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular, además, eh, concursado de filosofía de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha sido autor de libros traducidos al inglés, al italiano y al portugués, entre los cuales se cuenta, un libro muy interesante, ¿cierto?, que se llama Homo economicus, sobre Marcillo Ficino, la teología y los misterios paganos, desde el año 2006, y una saga de libros que yo diría que es una contribución tremendamente original, ¿no? sobre todo en el concierto latinoamericano del pensamiento, que se llama La comunidad de los espectros, y uh, donde el primer texto es eh, Comunidad de los espectros, Antropotecnia, que es del año 2010, y también Filosofía Primera, la Comunidad de los Espectros número 5, que es del año 2021, este, que han sido traducidos, ¿no? Eh, quiero decir que me parece que Fabián, eh, como decía, es un pensador, me parece uno de los más originales e interesantes de, de, de América Latina, y creo que vale mucho eh, conversar con él hoy en día, a propósito de estos problemas que nos inquietan, ¿no? que tienen que ver con el estatuto de la universidad, el lugar de las humanidades, ¿cierto? Y la problemática de la contemporaneidad, ¿no? Eh, hoy. Así que, bienvenido Fabián, Un mucho gusto tenerte con nosotros hoy día. Un gusto mío, Rodrigo. Te agradezco este, a ti, por supuesto por la invitación y a la facultad, de Humanidades en la Universidad de Chile, es un honor para mí estar aquí este, con ustedes. No, gracias a ti. Bueno, quería comenzar un poco nuestra conversación en estos diálogos haciendo una referencia a uno de tus primeros textos, no el primer texto que es sobre Marcelo Ficino, pero eh, sobre tu saga de la Comunidad de los Espectros, que creo que el, el, la primera, ¿no? que es sobre antropotecnia y querría detenerme justamente en la noción de antropotecnia, ¿no? A propósito de una cita con la que podríamos comenzar a conversar, ¿no? eh, Hacia el final del, del, del libro, ¿no? Comunidad de los espectros de antropotecnia, Fabián escribe lo siguiente, ¿no? El mundo humano comienza esencialmente con la politización de la vida, dado que el llamado Homo sapiens es solo un animal que se ha dotado a sí mismo de antropotecnologías destinadas a dar forma, domesticar, modelar o incluso y preferentemente dominar su propia animalidad constitutiva, así como la de los, sus congéneres. Esta es una discusión que entala el libro, y que básicamente es una discusión con Agamben y con Foucault respecto a la noción de biopolítica, y quisiera preguntarte, más allá de lo que plantea en este texto, ¿no? ¿cómo verías tú en la medida en que el Homo sapiens, precisamente, eh, es un efecto de ciertas antropotecnologías, ¿no? de, de cierta antropotecnia, ¿cómo verías tú el estatuto de las humanidades en esa, en esa lectura? ¿no? Bueno, ciertamente es una pregunta <risa> fundamental, porque eh, evidentemente la constitución del disciplinas de las humanidades lleva ya una forma en el nombre este, humanidades, si este, bien se refiere originariamente a ciertos, cier, cierto currícula universitaria, un conjunto este, de, de disciplinas eh, derivadas en, en última instancia de, de la concepción filológica, derivadas de la filología a partir del Renacimiento, señalan como si fuera este, justamente una particularidad de ellas el estudio precisamente de la constitución de lo humano este, más allá justamente de la esfera de lo meramente biológico. ¿no? Establece una esfera en cierta forma, podríamos decir, inaprehensible este que sería objeto de esas humanidades, a diferencia de la ciencia médica, digamos, y derivados que se ocupan del cuerpo biológico. ¿no? Entonces, se puede decir en ese sentido que, en cierta forma, las humanidades se transforman en una, una reflexión sobre la propia antropotecnia. De hecho, este, es lo que van a hacer a través de, de distintas disciplinas, va a ser un momento, si se quiere, de este, clave este, en la historia justamente del Homo Sapiens, que va a ser este momento de reflexión sobre las, eh, su propia constitución, eh, sus límites, sus alcances y también su proyección. ¿no? Este, el proyecto humanista también es contiene en sí también un, un programa de acción este, y no solamente de reflexión, ¿no? es el origen de nuestra modernidad y, por tanto, de nuestra contemporaneidad. Entonces, entiendo que hubieron pocos momentos este, tan decisivos, de clivajes, este, decisivos este, eh, en, en las historias de la antropotecnia. Uno de esos momentos de clivajes es este, precisamente porque las humanidades ayudan a lanzar un proceso este, que probablemente hoy eh, digamos, está en serio riesgo de extinción. ¿no? Es este, un este momento de declive y de nueva transformación que ya probablemente no está en manos de las humanidades. ¿no? Entonces, eh, también señala un ciclo cumplido, diría yo, este, para, por lo menos para los poderes, no quiere decir necesariamente que, este, que estamos en las humanidades y estemos satisfechos con esa, con esa conclusión, ¿no? Pero eh, no necesariamente. Este, pero ciertamente eh, creo que señala un, un momento donde las antropotermias tuvieron un florecimiento un florecimiento, si se quiere, a partir de, de, de la filología, a partir de la letra, y un momento este, en que ese florecimiento entra en deslíbega, en el momento presente, ¿no? Y por tanto estamos ante una nueva mutación este, antropotecnológica. Esa mutación, desde luego, es indisociable de la universidad, ¿no? La historia... Evolución de las humanidades, tal como nosotros lo estamos entendiendo en este momento, disciplinas de conocimiento que, grosso modo, pueden comenzar en el Renacimiento, más específicamente el Renacimiento italiano. Bueno, esa, esa progresividad, este, no inmediatamente, pero este, rápidamente va a encontrar una alianza con la universidad. No son equivalentes, entiendo, humanidades y universidad, eso eh, me parece también importante destacarlos, en su historia no son eh, dos entidades equivalentes, pero sí son dos entidades que formaron una alianza desigual en el curso de su historia, eh, que tuvo momentos muy exitosos y eh, ahora parece haberse quebrado ese pacto, eh, por no en todo caso, después analizarlo sus estructuras, pero eh, digamos, hubo una alianza humanidades-universidad eh, que hoy eh, está en crisis. Sí, que, quería referirme también, quizás podemos saltarnos al, al, al último de tus libros, ¿no? que sí. entiendo que es el último, que es la Suma Cosmolegiae, ¿no? breve tratado, entre paréntesis, político, de la inmortalidad, ¿no? A propósito precisamente de, la, de, la, de, la, de esta genealogía ¿no? de la antropotecnia, porque uno podría decir, claro, esta genealogía de la antropotecnia implica la aparición de determinados dispositivos orientados a la producción antropotécnica en determinados momentos, ¿no? Y por supuesto uno podría decir ahí la universidad sería una de las maquinarias antropotécnicas eh, importantes dentro de, la, de esta, de, dentro de esta historia. Pero hay un punto, eh, a propósito del declive que tú mencionabas, ¿no? y, y que lo trabajas fuertemente en este último texto, ¿no? que tiene que ver con la distinción entre el hombre y lo que tú llamas los póstumos. ¿no? Quería que de alguna manera pudieras explicar brevemente esa distinción y a partir de ahí, ¿no? Reflexionar un poco sobre la universidad y las humanidades a propósito de que tú mismo decías que eh, están imbricadas esas dos historias, pero que no son necesariamente la misma, ¿no? Sí, en efecto, justamente allí... Son temporalidades que se cruzan, porque de alguna forma también no, no están exactamente superpuestas. Me refiero a las temporalidades este, de lo que he llamado este, los póstumos, por este, oposición a la era de Homo. Este, eh, y los tiempos que corresponden a las humanidades y este, su alianza con la universidad. ¿no? Entonces... Eh, la temporalidad ahí que señala la ruptura de los póstumos es con la totalidad ¿no? de, de, de la era eh, del Homo Sapiens, si ¿no? la totalidad de, de su historia, una totalidad que, me refiero, comienza este, en el Paleolítico Superior y que este, va a tener una continuidad este, hasta, digamos... No, no, se puede, no, no pretendo dar una fecha, porque obviamente eso no, no es posible, y de hecho doy distintas posibilidades eh, en los últimos dos tomos de, de cuando eh, el proceso de, de constitución de lo que entendíamos ser humano alcanza finalmente su fase última para dar lugar a una nueva posthumanidad, que en realidad los póstumos son este, los sucesores, si quiere, este de, justamente de, de los homines son los sucesores este de todo lo que existía previamente. Es lo que vino, entiendo yo, en el lugar del superhombre que tiraba Nietzsche, digamos, un ultrahombre, y este, lo que llegó este, fue... Un, un, ciertamente, no, no se equivocó en el diagnóstico sobre el fin este, de Homo, pero, este teomo, pero respecto de, de su sucesor, ha sido este, digamos, una especie de metafísica distinta, porque los póstumos son este, una especie de metafísica, este, no necesariamente biológica todavía, pero sí este, una especie de metafísica. Los cambios, este, digamos... De, de estructura no son necesariamente los cambios que dictamina la evolución biológica, sino también esta evolución en el plano metafísico, cultural, social, etcétera. Y en ese sentido podemos decir que, grosso modo, si vos querés, con la Primera Guerra Mundial se establece un clivaje definitivo donde justamente ahí sí, en una convergencia, con el final de la era de Homo, es decir, con el final de todos aquellos elementos que lo habían constituido como una especie en continuidad, a pesar de todos los cambios históricos, se ponen en jaque. Y es precisamente el momento en que las humanidades también ponen en jaque su relación con la universidad, ¿no? Y se entra en un conflictivo siglo XX este, que efectivamente va a consagrar este, en sucesivas etapas, este, diría yo, la ruptura de esa alianza entre universidad y humanidades, que hoy es muy precaria, digamos, no, no, no se podría decir este, que sea exactamente una alianza por la este, enorme eh, desigualdad de los términos que existe de, entre humanidades y Universidad y que probablemente su desarticulación, la desarticulación de ese pacto eh, se produce desde los años 70 del siglo XX y hoy en día es un proceso prácticamente consumado, me parece, podemos no, ver eh, algunos detalles de, de, de esa situación, pero este, evidentemente sí, en, en, en este ocaso de la figura epocal de Homo, el ascenso de los póstumos está eh, indisociablemente ligado este, al sacudimiento que produce en, en las humanidades su este, resquebrajamiento de la alianza con la universidad. Es, esos procesos se han dado efectivamente de manera, eh, sí, de, de convergencias en este momento final, ¿no? Porque... Desde luego es inevitable que la era de Homo pudiera seguir este, eh, sin las humanidades, ¿no? en ese sentido, eh, se había consagrado la figura de Homo a las humanidades, ¿no? había sido su, si tú quieres, en los términos que estamos hablando, era la antropotecnia última en la cual se había... Este, solidificado, en la cual se había estudiado, en la cual se había establecido. Eh, por lo tanto, entrado en crisis, este, el, ese paradigma eh, necesariamente lleva a la crisis misma este, de la era de homo. ¿no? Este, mientras que la era de los póstumos este, establece, entiendo, una nueva alianza con la universidad, Sí. Eh, eh, y no con las humanidades, ¿no? lo que está en crisis, entiendo, no, no es la universidad, sino las humanidades en su relación con la universidad, son dos cuestiones diferentes. Claro, eso es muy interesante, porque habitualmente se habla precisamente de la crisis de la universidad y al mismo tiempo de la crisis de las humanidades como si fueran, eh, digamos, una unidad indisoluble, no y acá tú estás colocando una, una discontinuidad importante, en el sentido de que, por más que los póstumos, ¿no? entiéndase, ¿no? toda esta nueva metafísica, por ejemplo, que tú la caracterizas también en tu libro, eh, que ya no, no, no hace del el hombre, ¿cierto?, una esfera autónoma, eh, digamos, preferente, sino que reduce todo, por ejemplo, a la idea de, del cerebro, de, la, de, de, de, una, de una lógica, eh, por así decirlo, ¿no? eh, eh, fisiológica, pero en una clave completamente distinta a lo que eran las tradicionales ciencias naturales, ¿no? este, Entonces en ese sentido es como que se hubieran devorado a las humanidades ¿no? y hubieran entrado en el campo que otrora... Eh, estaba limitado por las propias humanidades, ¿no? Y de alguna manera hubieran salido, eh, digamos, eh, digamos, apropiándose también del espacio de la universidad, digamos, y la universidad básicamente eh, ha podido sobrevivir perfectamente en el reino de los póstumos, digamos, ¿no? Eh, ¿no? Eh, ahora, ahí quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves tú el, el lugar del Estado? Porque también en Chile se está produciendo una discusión, bueno, hace varios años, sobre, eh, bueno, el, el, el problema a lo público y la universidad pública, el Estado, pero al mismo tiempo, entendiendo bajo tu registro, ¿cierto?, la arremetida neoliberal, ¿cierto?, como una arremetida de los póstumos, ¿no? El neoliberalismo sería, por así decirlo, eh, la consumación de la época de los póstumos, según logro, logro, logro entender, si logro, si logro entenderte bien en esa, en esa lectura. Entonces quería preguntarte un poco qué, qué queda de eso, eh, de qué manera te imaginas eh, la aparición, digamos, o, el, o el, una cierta resistencia, una cierta sublevación, una determinada, un determinado cambio de práctica ...dentro de esta nueva era que es completamente distinta y que la universidad misma ha servido como parte de su maquinaria, a cierto punto, ¿no? Sí, es cierto, eh, justamente el diagnóstico ahí es muy lúcido. Eh, yo creo que no hay que olvidar en este punto, ¿no? que es un buen este, eje para comprender la situación... ¿Cuál es este, la, la función de, de, tradicional que ha tenido la universidad? ¿no? Porque es, es cierto que lo que tú dices, en general, cuando se habla de la crisis de las humanidades, se le asocia a una crisis de la universidad, ¿no? Como si de alguna manera los dos términos fueran este, sinónimos. Eh, digamos que la asociación a mí no me parece correcta, pero no es, eh, digamos, eh, desacertada en el sentido de que eh, se ha percibido en cierto momento que la alianza cuando la alianza era verdaderamente eh, poderosa, estaba en su mejor momento, este, que probablemente haya sido el siglo XIX y este, eh, las primeras décadas del siglo XX, digamos, allí, eh, llegó a ser tan sólida esa alianza que podía casi parecer que la universidad y humanidades debían ir de la mano como un mismo concepto. Después este, quedó claro, antes se puede ver que no lo eran y después este, se puede ver que no lo eran. Hoy estamos viendo justamente esa situación. La universidad y humanidades no son lo mismo. La universidad nace este, en la edad media justamente no para satisfacer a las humanidades, sino para este, la reproducción, digamos, de, de una élite gobernante que necesitaba precisamente la práctica del dominio este, del gobierno, de la administración de las poblaciones. En ese sentido, es claro que por eso las disciplinas que están vinculadas a, a esos campos, el derecho, la teología... Este, la medicina, son las disciplinas que reinan en la universidad. Mientras que lo que puede corresponder este, a las humanidades, como ¿no? por eso la filosofía, este, ocupa un lugar este, es absolutamente menor, es, un, simplemente es una disciplina general preparatoria este, para entrar verdaderamente a los estudios que importan. Entonces la, la universidad ha sido una, una, digamos, una máquina reproductora este, para la administración de los estados. Y en ese sentido, este, tampoco dejó de serlo este, con las humanidades, salvo que en, en cierto momento las humanidades soñó, soñaron con, tal vez, dirigir ese proceso o participar activamente de ese proceso. De muchas maneras, digamos, la universidad este, en su alianza con las humanidades, o las humanidades dentro de la universidad lo pensaron. Hay distintos momentos de, de esa situación que se pueden pensar, pero este, podemos tomar como ejemplo el célebre, si se quiere, a Hegel, ¿no? Hegel establece allí un modelo este, sin duda que de de herencia kantiana, pero un modelo perfeccionado de esa interacción entre universidad y humanidades. Y de alguna manera, este, bueno, uh -huh. digamos, ese modelo eh, es puesto en crisis con la Segunda Guerra Mundial. Digamos, después de eso quedan algunos connatos justamente de rebelión este, universitaria que se produce después la posguerra, este, digamos, en todo el mundo occidental, con un cierto epicentro en de mayo del 68, francés, digamos, si se quiere tomar un paradigma también así, este, que, que sirva de referencia, pero los tenemos en Latinoamérica. Este, mm. un, un de, de, digamos, de insurrección a partir de las humanidades y en todo el continente, de Estados Unidos hasta el centro sur, este lo tenemos en Europa. Entonces, en toda la, la zona occidental se produce eso, y, y es precisamente a raíz de eso, entiendo, que este, justamente los estados deciden deshacer la alianza entre las humanidades y la universidad, es decir, en la medida en que... Allí este, la, las universidades sean públicas o privadas, en este punto, supuesto tiene su importancia, pero no tanto para la, la alianza, porque aún este, los estados que conservan la universidad pública este, son los primeros que deciden terminar la alianza entre humanidades y universidad. Precisamente por estimar que las las humanidades son, digamos así, desestabilizadoras del orden social, desestabilizadora este, del orden para el cual la universidad había sido creada, ¿no? Es decir, que no era justamente la idea de Hegel, la idea de Hegel era una alianza que posibilitara una estabilización, ¿no? Entre las humanidades tenían que aportar un elemento de estabilización en el orden social, no por nada este, todo... Todo, todo el sistema hegeliano finalmente, como el mismo dice, está sostenido el orden gracias a la policía, ¿no? Bueno, este, la ciencia de la policía es una este, dimensión fundamental para, Hegel, para el mantenimiento de esa alianza, que se, efectivamente se cuestiona este, en el siglo XX, y le cuesta a las humanidades ese cuestionamiento radical, este, la pérdida de su alianza con la universidad, este, que, eh, digamos, intenta día a día expulsar digamos, todo lo posible a las humanidades de su seno. Ciertamente, en ese sentido, este, el, el, el neoliberalismo, este, por supuesto, que ha jugado un un rol importante en, en ese conjunto salvo que desde mi punto de vista es, eh, todavía es un rol este, ambiguo eh, debería, merecería todavía un, una cierta reflexión por supuesto que el neoliberalismo actúa también desde la universidad eso no es este, extraño porque justamente por la razón que estaba diciendo antes es decir, la, la universidad no... No, no es el lugar per se para las humanidades y por tanto, más bien lo es para la, la, este, la administración de los estados y la reproducción de sus administradores, entonces no es extraño que el neoliberalismo precisamente tome control de las universidades, porque simplemente lo que hace es eh, volver hacia atrás el pacto con las humanidades y de alguna forma recordar de una manera, este, si tú quieres, este, convulsionante lo que significa este, la, la misión originaria de la universidad. Este, curiosamente, con sus primeros exponentes eran todavía este, herederos del paradigma humanista, aunque este, pareciera que no, pero lo son claramente. Mientras que el, lo, lo que tenemos en la experiencia actual ya está completamente divorciado, es decir, que el neoliberalismo también tiene su historia y en la actualidad ya está completamente este, divorciado de las relaciones con, con las humanidades. ¿no? Entonces, estamos tratando también este, con una mutación dentro del capitalismo este, paralelamente. Uh -huh. que bien. Este, el neoliberalismo hoy, particularmente hoy, este, enfrenta también este, una transformación que... Este, eh, incluso amenaza su propia supervivencia dentro del esquema de las fuerzas dominantes este, que, que disputan la universidad como espacio de reproducción del mundo por venir, porque efectivamente ni tampoco... Este, ni la universidad... Ni, el sistema económico mundial necesita ser estrictamente neoliberal para este, continuar eh, eh, funcionando. Por lo tanto, también este, no, no es tan seguro que luego de, de que dejamos de la pandemia, el neoliberalismo salga por así decir, indemne de todo ese proceso. ¿no? Sí. Es un, una situación que ahora la tenemos en curso, pero habrá que ver qué formas toma. Mm. Luego, bueno, quizás como para ir terminando la, la conversación, ¿no? una, una cuestión que me parece interesante de tu último libro, sobre todo, porque uno podría decir, bueno, bajo este panorama, es evidente que una forma de resistencia o de sublevación no podría retomar lo que fueron las humanidades, ni en el Renacimiento, ni en el siglo XIX, digamos sino que se requiere pensar radicalmente de otra manera, quizás incluso más allá, precisamente más allá de lo que frecuentemente o históricamente se calificó como humanidades, ¿no? Entonces en, en tu libro eh, aparece una, una propuesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? una propuesta de pensamiento que tampoco quiere identificarse con la filosofía, ¿no? que de alguna manera marca una discontinuidad también con la filosofía, entendiendo que la filosofía pertenece, digamos, al mundo del homo, ¿no? Que es precisamente el mundo que está experimentando su crepúsculo en la actualidad. ¿no? Entonces ahí aparece lo que tú denominas la disyuntología, ¿no? que me parece tremendamente interesante. Si pudieras explicarlo un poco, ¿no? Eh, a propósito de esta cita, ¿no? que, que retomo de, de tu último libro, ¿no? Dice, lo político y lo cosmológico pueden propiciar un anudamiento inédito, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese anudamiento y por qué lo político con lo cosmológico? ¿no? Pensando que lo político, hasta ahora, siempre ha sido pensado en el reino del Homo, precisamente lo político con el Homo, ¿no? Con lo humano, y no con lo cosmológico, ¿no? y sin embargo hubo toda una tradición eh, en el mundo griego, incluso en el mundo árabe islámico, ¿cierto? de vinculación ¿no? de lo político con lo cosmológico entonces quería preguntarte, ¿cómo sería ese anudamiento al que tú haces referencia acá en relación precisamente a esta no me interesaría un poco pensarlo en el marco en que hemos estado conversando, ¿no? Sí, eh, justamente me parece eh, un punto también clave en todo esto. La disyuntología es eh, un, una propuesta justamente eh, metafísica, este, de cómo poder comprender este, sobre nuevas bases eh, el problema del ser, ¿no? eh, del ser disyunto y en ese sentido es, un, es una hipótesis eh, de tipo metafísico o post-metafísico, pero eh, parece que, la, que lleva, así a la, la, la construcción de la argumentación allí, este, para los lectores, efectivamente, la disyuntología la disyunción este, en el ser, es impensable en ese contexto sin una reflexión, cosmológica, ¿no? De así que la problemática de la inmortalidad es este, desarrollada en el libro, como tanto está desarrollado el problema de, los, este, de la multiplicidad de universos posibles. Este, entonces, hay un intento en, en mi trabajo, efectivamente, de conducir la reflexión hacia este, esa esfera cosmológica. Eh, esfera que este, ciertamente había sido importante este, para los griegos y hoy vuelve a ser este, de pronto muy importante para nosotros, pero por razones, eh, en cierta forma, distintas a las que los griegos eh, podían establecer, porque la relación que los griegos tenían con el cosmos era una relación con un cosmos completamente armónico. estático eh, claro. Sí, prácticamente, ah. y, y que además era un cobijo para este, los habitantes del de, de planeta Tierra, ¿no? Es decir, eran un, un modelo, este, y en cierta forma, de, un modelo de armonía que servía de como base a, a un modelo de existencia en el planeta privilegiado, digamos, que sería el planeta Tierra. Lo que hoy enfrentamos es una situación de, de relación nueva, de anudamiento justamente nuevo, porque las situaciones inversas, es decir, la Tierra ha sido devastada, cosa que los griegos no podrían haber imaginado nunca, y por lo tanto nuestro hábitat ha sido devastado. El cosmos es percibido más bien como una infinitud hostil, este, una, una limitación hostil, pero al mismo tiempo este, se plantea ya, en los poderes del mundo con toda claridad, la salida este, del planeta Tierra. ¿no? se planea la conquista del espacio exterior, digamos, como extensión digamos, de, de, del imperio humano. Entonces, o post-humano, para ser más exactos. Entonces, en eh, el momento en que las grandes corporaciones y los grandes poderes se proponen este, extender el territorio político de la humanidad fuera del planeta Tierra, se debe eso. Este, a una cierta asunción de, de, de una catástrofe prácticamente inevitable en el planeta, al mismo tiempo que de una especie de, de si se quiere, de, de, de imperialismo cósmico, este, que se va a dar este, en muy poco tiempo los primeros pasos en esa dirección. Por lo tanto... Eh, Resulta hoy, me parece imposible pensar verdaderamente la política, no hablo de la política post-cultural, desde luego, sino este, de la política este, entendida como eh, originario, como antropotetnia, como constitución este, de, de lo post en este caso, eh, evidentemente es impensable sin su nueva vinculación con el cosmos, porque los póstumos han decidido tener una nueva vinculación con este, ese, ese cosmos que ahora ha pasado de ser un lugar protectivo y modélico a ser también un lugar a, a conquistar, ¿no? Porque, por supuesto, este, el, el acceso al cosmos este, se produce bajo la llave de la conquista de ese, de ese, de ese territorio que se lo considera prácticamente un eh, territorio al que por derecho propio tenemos... Este, libertad de acceder y dominar y conquistar. No, no por nada se utiliza otra vez el mismo lenguaje que se utilizó este, para la colonización, ¿no? o sea, colonizar el planeta Mars, etc. Así es un vocabulario que es a donde en principio se quiere llegar y construir justamente colonia. ¿no? Entonces, el vocabulario político este, es explícito este, y la extensión de los derechos de conquista eh, vuelve a ser eh, prácticamente mucho más eh, aparentemente incluso mucho más justificado de lo que fue este, de, en su momento este, la conquista del continente americano ¿no? Porque bueno, aún en la devastación que fue la conquista de nuestro continente, cuando se hizo, digamos, tuvieron que buscarse justificaciones eh, jurídicas, teológicas, este, eh, políticas de todo tipo, es decir, hay, hay tratados y tratados para tratar de justificar esa acción de conquista. Eh, en cambio, no existe semejante idea ni remotamente para la conquista del espacio exterior, que se lo considera efectivamente como si fuera este, a un, este, un espacio completamente este, a disposición este, de, de los habitantes de la Tierra, o por lo menos de quienes tienen poder para salir de ella, como un espacio completamente... Eh, conquistable sin ninguna explicación ni ninguna necesidad de, de, de otorgar algún derecho en particular. ¿no? En ese sentido, este, es, eh, pasa a ser una, una conquista que solamente depende de las posibilidades técnicas, pero que no plantea efectivamente ningún, este, ni, ningún problema ético, político, etc. Naturalmente, la humanidad estuviera... Eh, tuviera derecho sobre un cosmos que antes al contrario consideraba como un límite. Ahora está la idea de una ilimitación en sí. la extensión y potencialmente lo es. Por lo tanto, este, ¿qué es lo que se va a extender ilimitadamente? Este, en, bueno, lo vamos a ir viendo, pero ya la idea misma de la que se parte y este, la la concepción de una extensión ilimitada en sí es preocupante porque evidentemente además no está hecha bajo ningún tipo de paradigma humanista ni contempla hacerlo ¿no? sí. Se contempla, digamos, una expansión este, militar y productiva, sí. no una expansión que competa en absoluto a, a lo que nosotros estudiamos en las humanidades. Y por eso las humanidades no participan de eso. Y nos resulta, incluso nos, nos resulta extraño, como temática, etcétera, porque nosotros en la universidad no, no hemos sido convocados a participar de ese debate. Mm. Claro, uno no. podría decir: la, la universidad está participando de la sí. conquista, ¿no? Eh, por todas sí. las razones técnicas que ella implica, este, pero no las humanidades, precisamente, ¿no? O sea, por eso creo que una buena forma este, de, de empezar una, este, un concepto de resistencia dentro de las humanidades es que las humanidades tomen conciencia, las humanidades, los practicantes de las humanidades, eh, más bien, empiecen a tomar conciencia, eh, a despertar, digamos, el, del sueño, en este caso del sueño dogmático en el que nos han este sumergido hace algunas décadas ya este, y darnos cuenta efectivamente de, este, de que deberíamos eh, tomar nuevamente la, las riendas de la reflexión sobre el mundo. Si no se hace eso, este, evidentemente el, el, el proceso seguirá este, su curso sin nuestra opinión y con probablemente este, nuestra extinción, ¿no? corremos el riesgo de estar en las últimas este, en los últimos tiempos de las humanidades realmente es así basta a ver la evolución en todas las universidades del mundo de eso ¿no? Mm. ¿No? Y, y el avance de las neurociencias lo marca perfectamente las ¿no? ah. ciencias en las humanidades es un, prácticamente un, un, un, un digamos, una subversión absoluta de los postulados que habían establecido el humanismo, ¿no? para constituirlos aparentemente, y sobre todo en una, en una supervivencia que realmente no es tal, porque las neurociencias plantean una concepción de humanidades donde este, los presupuestos de, de nuestra conversación, por ejemplo, serían completamente inválidos, digamos, este, en, ese, en, en ese espacio no hay lugar para, por ejemplo, la política como de decisión libre, etc. Etcétera, etcétera. Sino que es una nueva forma de determinismo que se instaura, ¿no? de determinismo biológico. En ese sentido, estamos en las antípodas de lo que las humanidades pensaban y que en ese sentido podrían este, todavía ser una herencia recuperable por supuesto que tendrían que ser humanidades nuevas, porque como tú has dicho, no pueden ser iguales al día del Renacimiento, ni como fueron en el siglo XIX ni como fueron en el siglo XX este, pero eh, eh, el espíritu profundo que han tenido de osadía me parece a mí y de, y de, de, de intento de, de tomar la delantera en el pensamiento eso es una una cualidad que no debería perderse a pesar de, de, del clima desfavorable de que tenemos, pero me parece justamente por eso es el momento más adecuado para retomar algo de ese espíritu y despertarnos un poco. Bueno, Fabián, bueno, yo creo que hemos tenido una conversación, me parece muy, muy, muy bonita, muy interesante. sí, pero bueno, sí. Eh, te quería agradecer muchísimo que hayas participado con nosotros en estos diálogos, y bueno, también quiero agradecerle a Álvaro González que está aquí, y a Cristian, que también es parte de nuestros técnicos, Cristian Vergara, que no pudo estar hoy día, pero que está en espíritu, ¿no? Ahí está. Eh, y eh, también agradecerle también a, a, los, a quienes ven todas estas cápsulas, porque verdaderamente funcionan ¿no? como una forma de eh, inquietarnos acerca del presente. ¿no? Así que, bueno, todavía un abrazo grande, muchas gracias y muchas gracias, sí. a, todos, a, todos, a todos los auditores y no sé, televidentes, no sé cómo se llamará en este momento. <risa> uh, muchas gracias también por, por seguir eh, en, esta, en estos diálogos. ¿no? Que estén bien. Chao, chao.